Hola, nuestra agrupación se llama Neurófilos, ubicados en Cali, Valle del Cauca. Está conformado por los siguientes integrantes. Luis Fernando Moreno Garay, normalista superior de 22 años, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Valle, ganador de una mención de honor del concurso nacional de escritura de 2020, reside en el barrio Poblado 1. Juan David Ducuara Salas, estudiante de licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle, de 18 años, escritor de cuentos y debutante en el concurso nacional de escritura del 2021, residente en el barrio Ciudad 2000. Ande Andrea Paez Fajardo, egresada de Animación 3D, de 20 años, apasionada de las artes digitales y análogas. Es ilustradora y disfruta de leer cómics y dibujar. Reside en el barrio Torres de Maracaibo. Jean-Paul González, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Valle, de 21 años. Actualmente soñador apasionado por la ciencia y el arte, específicamente la música, el cine y la danza andina. En sus momentos libres escribe y juega ajedrez. Reside en el barrio Valle de Lili. Luisa María Montero Pérez, estudiante de arquitectura en la Universidad del Valle, de 19 años años. Reside en el barrio Agua Blanca. Laura Ramírez, estudiante de Psicología de la Universidad Santiago de Cali, de 20 años. Le gusta leer literatura clásica y romántica. Reside en el barrio Olímpico. Laura Murillas, estudiante de 20 años de la Universidad del Valle en las carreras de Ingeniería en Sistemas y Estadística. Una joven emprendedora en el e-commerce. Reside en el barrio La Libertad. Nuestra agrupación, con el ánimo de fomentar la creatividad e inspiración en las distintas áreas del conocimiento, incluyendo el arte, propone la creación y circulación mediante redes sociales de la literatura, promoviendo la escritura y lectura en jóvenes entre los 14 y 20 años, dando prioridad a estratos 1, 2 y 3, como formas de expresión artística literaria de las cuales derivan cuentos, ensayos, poemas y otras expresiones, con un repertorio amplio de literatura filosófica, universal, poética, bibliográfica, etc. Un proceso donde se ven involucradas las emociones como factor importante y determinante para la expresión artística y el buen vivir, entendiendo que es necesario adquirir cierta tolerancia a la frustración y a la crítica para el desarrollo de las distintas expresiones artísticas. Para la presente convocatoria del Ministerio de Cultura tenemos planeado trabajar la expresión del cuento, la cual se haría a través de cuentos propios hechos e ilustrados por los miembros de la agrupación, distribuidos principalmente por las redes sociales de la agrupación, considerando importante fortalecer la escritura y lectura de literatura en la red. De esos cuentos y sus ilustraciones se harían audiovisuales como videos para llegar al público deseado, teniendo en cuenta que el cuento es el mejor formato para introducir a los jóvenes en la lectura y escritura de la literatura, debido a que su extensión no es tan larga ni compleja para ahuyentar a la población curiosa que decide aventurarse en esta, además de tener en cuenta el tiempo estipulado de dos meses que ha establecido el Ministerio para la Ejecución de la Propuesta y Socialización de los Resultados. Nos dirigimos a jóvenes entre los 14 y los 20 años de la ciudad de Santiago de Cali, con el propósito de iniciarlos e impulsarlos en la creación y circulación literaria del cuento. Para ello, además de los cuentos, las ilustraciones y los videos, se planea extender invitaciones a través de las redes sociales u otros medios para que asistan a reuniones virtuales por google Meet para hablarles de este proceso creativo cómo progresar en la lectura y la escritura de literatura y hacer algunas actividades de creación como la escritura de un cuento en grupo o individual a través de algunas frases activantes con la posibilidad de traer a algún invitado para profundizar en algún punto en concreto las actividades que llevarán a cabo la agrupación son las siguientes escritura de cuentos ilustración de cuentos vídeos de los cuentos escritos publicación distribución y publicidad a través de las redes sociales y medio impreso reuniones por google Meet con 15 a 20 cinco jóvenes de la población dirigida para hablar sobre el proceso creativo de escritura literaria y de la lectura de literatura, además de las ilustraciones de cuentos, en las cuales se verán actividades como escritura de cuentos colectivos e individuales a través de frases activadoras, pastichación de cuentos, escritura con palabras desconocidas, entre otras. Los resultados que esperamos son la creación de cuentos y la ilustración de estos, publicación de los cuentos y sus ilustraciones por las redes sociales y medios impresos, videos de los cuentos, tener semanalmente publicaciones en las redes sociales de la grupa durante el tiempo que dé el ministerio de cultura reuniones con la población dirigida el trabajo en red y colaborativo se promueve debido a que nos basamos en el uso de medios virtuales para la planeación y ejecución de la propuesta se hace uso constante de las redes sociales medios de comunicación virtuales como google Meet para hacer reuniones y el uso del correo electrónico para el envío de imágenes escritos grabaciones videos, audios y todo lo que se necesite para llevar a cabo las actividades y los resultados esperados que se han planteado para la socialización y circulación de los resultados del proceso, la agrupación cuenta con presencia en distintas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y página web neurofilos.com. Sin embargo, se contempla la posibilidad de contactar otros medios para este fin, como revistas universitarias, la radio u otros. La utilización del recurso se planea distribuir para los siguientes fines. Publicidad, software y hardware, logística y bioseguridad, material digital o impreso que se estime conveniente y pago de personal o viáticos.